Si la Tierra dejara de girar sobre su eje, no solo lo notaríamos en los días, que durarían un año, sino que el planeta dejaría de estar achatado por los polos. Los océanos se dirigirían a los polos, donde hay mayor atracción gravitatoria, creando un continente que rodearía el ecuador. En este proceso, habría grandes catástrofes, como terremotos e inundaciones de las tierras más alejadas del ecuador. Por lo tanto, habrá dos grandes océanos separados. Y debido a que sus cuencas tienen distintas capacidades, su altura no será la misma. Dado que los días van haciéndose poco a poco más largos, es posible que esto ocurra en 4.000 millones de años.